Amigos de Cancún Channel, Contrapunto, Noticias y Chetumal TV Estoy con Jorge Loira Un pionero cancunense ¿Qué significa para usted Cancún? Oh, Cancún de, significa Historia, significa este, Progreso Significa todo, todo, todo, todo Cancún fue Yo llegué aquí a los ocho años ¿sí? Fui el primer bolero Aquí yo iba a volar crucero ¿sí? de Ocho años aquí estudié mi primaria Estudié mi secundaria Estudié en la prepa, desgraciadamente no pude estudiar la carrera aquí, viajé a la Ciudad de Mérida, pero aquí regresé otra vez a mis orígenes, aquí llegamos en diciembre de 1972, mi papá había llegado dos años antes y este, venimos, y más vivimos aquí enfrente, enfrente del palacio, estaban construyendo la Tulum, ahí estaban los campamentos de Cofsa y ahí nos dieron una palpita de un piso de arena de 4x4, éramos siete hermanos, papá y mamá, y aquí es... pasamos nuestra infancia y todo, maravilloso. ¿Soñó alguna vez ver a este Cancún crecer tan estrepitosamente? No, la verdad, no. no, no, no, no. Es, estaba programada esa ciudad, digamos, para un décimo de lo que es actualmente. ¿sí? No se pensó que la explosión demográfica iba a ser tan terrible como ahora. Esta, esta crece y crece día con día. Están las invasiones, entonces se sabe, ¿no? Pero este nunca imaginé que iba a llegar a... A... Cancún es muy joven, pero tiene problemas de un, como si fuera un viejo Sí, problemas de inseguridad, de inseguridad, de basura, contaminación, todo eso, de tráfico ahorita eh, su servidor vive aquí con doctores doctores. un show para llegar acá al ayuntamiento entonces es, tiene muchos problemas, como se dice, ciudad joven pero con problemas de un viejo. De un viejo. De un viejo, sí. ¿Qué recuerda del Cancún de antaño, del que quisiera volver a tener? Sabes lo, lo que recuerdo así, de niño, las playas. Bellísimas playas, los cocoteros. Ibas de aquí, de las perlas, hasta las dunas, que eran este, las ruinas del rey. Hermoso. Había, había dunas de arena, bien preciosas. Todo eso... Pff. Murió. Lo bajaron para que construyeran este, lo los hoteles. Pero eso era muy bonito, muy precioso. Estábamos escuchando ahorita hablar de las actividades por el 53 aniversario de Cancún y dicen: Vamos a plantar 53 árboles de atún. La sí. Lamentable que esos, hace unos años las mismas autoridades derrumbaron devastaron, todos de los árboles de atún. Devastaron todos los árboles. Ellos, las mismas autoridades, lo derrumbaron, lo devastaron y hoy dicen: Vamos a volver a sembrar. Pero qué bueno, qué bueno que tratar de. de, de, pues, componer. de componer. esos errores que hubieron, sí. Sí, eso lo hicieron en Las Palapas, Las Palapas había o sea, árboles muy bonitos, ¿qué hicieron? Desbastaron todo, Eso lo hizo este presidente municipal Alor, y puso una plancha. Llega a hacer un calorón y todo, y lo trataron de componer y pusieron unos arbolitos, pero están todavía pequeños. Pero esos árboles los hubieran dejado, los hubieran pensado, un buen proyecto, hubiera quedado mejor el Parque de Las Palapas. Las autoridades toman en cuenta a los pioneros de Cancún. Sí nos toman en cuenta. Sí, sí, No sí. nos nos toman en cuenta. El desfile de pioneros de Cancún del 22 lo no iniciamos nosotros. Nosotros organizamos ahorita ya eh, unión con los ayuntamientos ya se, se, se hace. Pero sí nos toman en cuenta, por ejemplo ahorita, el desayuno de pioneros, el ayuntamiento nos apoya, nos ayuda. ¿Qué mensaje le daría a los habitantes de Cancún? Como pionero cancunense. Como pionero cancún. Pues que piensen que están viviendo en un paraíso, todavía podemos rescatarlo. Cancún todavía, podemos hacer de un Cancún digno para como nuestras como familias, la sí. la todavía la se la puede. La no dejar que, que la inseguridad, que los problemas, todo eso, nos hagan emigrar a otras ciudades. Cancún es un paraíso y este paraíso no lo voy a dejar, aquí va a ser Gracias. el sí. sirve sí. sí. de Cancún Channel y contra Punto Noticias. Nosotros, hasta una próxima entrega.